En este video voy a instalar un segundo disco duro en mi portátil. Es un disco tipo M2. Puedo ver. Sí. No lo vas a tocar bueno. No lo Pero en mi... Bueno, ¿qué necesitas? Necesito A ver, vamos a ver Primero le quitamos la batería La batería, sí Esta es la batería ¡Guau! Wow. Así es ¿Y dónde se saca? Pues ya se sacó vamos a ver. Ah, bueno vamos Esto, a sí esta. es que no pesa nada Entonces, la, la voy a poner acá, mira acá. Listo, ahí Y ahora necesito quitar este de tornillo eso yo sabía que necesitaba te veo pa ve. si sí. ajá tijeras donde fueron las tijeras ¿La tijera? ah, aquí son las tijeras se cayó mi dice que sí. Los niños siempre hablan así y siempre cuando dicen es tuyo y dicen que ¿qué? ¿cómo era? Que era... que era... Este es el disco SATA de 2.5 pulgadas, el disco SDA original. Y el nuevo disco tipo M2 va en este slot. Es un disco tipo M2 SATA con un tamaño 2280. Mi portátil tiene unos 5 o 6 años, así que no acepta discos NVMe. Es decir, estos dos discos... El disco SATA de 2.5 y el disco nuevo van a quedar casi con la misma velocidad. Una vez enciendo el portátil, el sistema detecta que ya tiene dos discos duros y actualiza el setup de la BIOS. Los dos discos duros son de la misma marca, Kingston, y del mismo tamaño, 480 GB. Voy a ingresar a MX Linux. Si doy el comando lsblk con la opción "-f", en la última línea aparece el disco SDB. Pero no hay más información pues el disco no tiene ninguna partición. Y si lo veo con Gparted, SDA es el disco principal, el disco SATA de 2.5 pulgadas que ya expliqué en detalle en el video anterior. Y SDB es el disco nuevo. Lo primero que debo hacer es crear la tabla de particiones. De este listado las que se utilizan normalmente son la tabla de particiones MS2 y la tabla GPT. MS-2 es el antiguo o clásico particionado que solo permite cuatro particiones primarias. Y GPT es el nuevo sistema de particionado que se utiliza por defecto en Windows 10. Si me devuelvo al SDA veo que tiene una tabla tipo GPT, así que voy a crear la SDB también con tipo GPT. Y ahora sí creo una partición tipo... EXT4 Que ocupa todo el espacio del disco Cierro gparted y doy de nuevo el comando lsblk. Y ya aparece la información de la sdb1 que acabo de crear. En el próximo video voy a copiar el contenido del home actual que está en la partición sda13 a esta nueva partición o a la partición que acabo de crear que sería la sdb1.